Se trata del nombrado Tony Paulino Peña de 53 años, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul, causa de presentar herida en antebrazo izquierdo, que se las ocasionaron personas desconocidas en un hecho ocurrido anoche en el sector espínola de esta ciudad. Los desconocidos tan pronto cometieron el hecho, emprendieron la huida a bordo de un carro blanco. Yo venía caminando ahí, se me tiraron dos tipos en un carro y buscando otro tipo y me dio un machetazo a mí ahí. En la entrada del Espino la espínola frente la compraba, frente a la vaina de pintura. No, que andaban en busca de un taipapalote. Me encontraron a mí, yo le dije, yo no conozco a ese tipo y ni sé quién es ese tipo. Yo una vez jalan el machete y me dieron el machetazo ahí. Sí, confundido. El papá del coitador vive, eh, trabaja ahí y la mueblería a Como a. Como a las ocho y algo por ahí, más o menos. Yo trabajo de electricidad. Sí, sí. Tuvo mal hecho eso. Si vean, eh, no tengo nada y soy pobre y me van a operar ese brazo. ¿Te oye, y eh, necesito cuarto por medicamento. Que el papá y es que va a tener que darme eso a <risa> Ntn, su noticiero regional. Robinson Blanco.